Bienvenidos chicos y chicas nuevamente a mi canal Yo soy Nicole y aquí tenemos a un invitado especial, mi novio Trevor, Hola Que va a servir de mediador para este nuevo juego que hemos dije, inventado Que se llama la trivia de la navidad Y nos va a explicar más o menos de qué trata Básicamente es una trivia de 10 preguntas Todo es relacionado con la Navidad eh, Y vamos a ver qué tan inteligente o cuánto sale Cuánto sé, qué miedo, yo no tengo idea de lo que va a preguntar No sé nada Es, es, es cierto eso, ¿eh? yo lo hice todo solito Aparte de ella y ella no tenía idea de nada Así que no hay trampa Tenemos 10 preguntas, si le aciertas bien a 6 eh, hay premios para el perdedor hay penitencia ¡Ah! así que va a estar ver, ay qué miedo tienes tres lifelines uno es el conejo navideño ¿Ya? dos es avalancha y la tercera es bueno una pista ya entonces si es que por ejemplo yo no sé algo puedo ¿Sí? pedirte una de estas habilidades claro pues. La idea es que no las uses Hasta el final Claro güey. Bueno, estoy lista entonces para esa trivia navideña ¿Tú estás? Sí, yo estoy Primera pregunta En cierta cultura, los niños esperan a un duende navideño llamado Yulenice Bueno, no sé, no sé si se dice Yulenice ¿ya? No sé cómo sí, claro. se dice. Yulenice Que en Nochebuena se transforma en Papá Noel ¿Dónde es esto? A, en Suiza B, Noruega C, Polo Norte etc. ¿Y de Italia? Yo creo que es la opción A, Suiza no. No, no, no ¿Y cuál era? respuesta correcta es B, Noruega Es un ser mitológico de origen nórdico En Suecia sería Jultonte, En Noruega, Jullanice Y en Dinamarca, Yuleman. Mira tú Segunda pregunta Segunda pregunta los italianos, además de regalar lencería roja, tienen uh -huh. otra costumbre que podría ser renegar a tus hijos. Esta es... A. Verter lentejas en el suelo para la buena suerte. ¿Sí? B. Lanzar platos por la ventana. C. Donar toda tu ropa. O sea, te quedas calata. Y D. Todas las lentejas. Esta es... Ya, yo sé. ¿Cuál? La de las lentejas. ¡No! La respuesta correcta es la... Otra vez B Lanzar platos por la ventana ¿Por qué? Es una forma de deshacerse de lo pasado O de los platos viejos de esos feos que te regalaron el año pasado Y el mismo, <ríe> y el mismo que rompe los platos tiene que comprar más platos Ah, no se sé, puede Ahí tiene que ver tú Y es raro, ¿no? Pregunta número 3 ¿En qué país los regalos de Navidad llegan el 5 de Diciembre ah, su Pero tienen que esperar hasta el 25 para verlo? No O sea Vamos a ver aquí. Bueno, imagínate que llegan el 5, así, ¿no? o sea, digamos que llega Papá Noel, el 5 ponen los regalos y todo. Y tienes que mirarlos todos los días hasta el 25, imagínate. La primera opción es China, B, Alemania, C, Uruguay o D, Canadá. Está es difícil esto, no quiero perder, pero voy por China. <risa> ¡No! Oye, soy pésima no. para esto Oye, mira, otro dato En China es muy raro que, que celebre Navidad porque hay poco cristianismo El 5 de Diciembre es el día de San Nicolás y a veces te regala nueces, eh, naranjas y te las dejan los zapatos Pero qué loco, o sea, si yo de chiquita me acuerdo que dejaban los regalos debajo de la, del árbol y yo sapeaba, así abría cuidadosamente los regalos, mamá, lo siento, pero ella sabía que me ibas a muchas veces. En muchos países de Europa del Norte se celebra Nochebuena con una gran cantidad de platos de comida. ¿Cuántos son? Ah. A. 12 platos. B. 24 platos. C. 6 platos. O D. 3 nomás, porque la casa. Eh. 6. No. <risa> no, ¿qué te Y como... 6 no platos no es tanto, eh. Tanto, no es tanto. Pero en mi casa no comen mucho. 6 o sea, platos sufocos, pues ¿no? Ahí no. eh, funciona. Eh, la respuesta de la 4 es... no sé. 12. 12 platos sufocados. Sí, iba a decir, pero dije: ah, ah, no, ya mucho. Ah. Se practica en países como Polonia, Ucrania y Rusia. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Mos. Si ¡Oh no! no. En Italia, pues. El marketing puede llegar muy lejos En Japón, muchas familias comen fast food Para recibir Navidad ¿Qué cadena se pasó de <risa> A. Bembos B. McDonald's C. Burger King O D. KFC tienes, creo... tu, ¿Tienes tus lifelines? ¿no? <risa> creo que... Ay, no sé Mi lifeline, no he usado ninguna <coughs> Ya, yo quiero eh, usar La avalancha ¿Cuáles son las opciones que no... que no son? No, te quedan ah, McDonald's bien. y KFC Creo saber la respuesta Después ¿Sí? KFC Bravo. Yeah. No yo sé sabía. por qué te aplaudo porque si no voy a comer yo... Porque, porque... Yo sabía, los de Kentucky creo que son los únicos, no sé si uno de los pocos, pero creo que son los únicos que hacen propaganda de la cena navideña con sus pollos y sus papas se trata de la campaña wa <risa> Kentucky, que significa Kentucky para Navidad. Es de 1974. Ahí comenzó. Comen su balde, o sea, su balde de pollo, eso es lo que compra. A la gente hace colas días antes de Navidad. ¿En serio? Sí. Si no tuvieras pago en tu casa y quieres comer Kentucky. Es que ese es el tema, ese es el tema. Así comenzó. Bueno, me voy a alargar, pero la cosa es que unos extranjeros fueron a, a Japón en ese año. Y no había pago para comer para navidad ay, Entonces ay. prefirieron comer KFC Entonces KFC dijo Oye, qué buena idea Oye, pues, plata Money, money, money El árbol más caro del mundo Con adornos avaluados en más de 11 millones de dólares Se encuentra en... 11 millones, miércoles miles, no? no estoy mirando A. Luxemburgo B. Tokio C. Abu Dhabi O. D. El Polo ¿El Polo? El polo. ¿El polo? El polo. Del polo de acá. Del ¡El polo de acá! ¿Y por qué me eso? Ahora vas a pensar que... No, el polo no está. No puede haber un árbol gigante acá de 11 mil dólares porque se lo robarían en Guam. Ya, no. yo voy por Abu Dhabi. Muy bien. Eh, tiene 13 metros de alto y el precio es porque en sus ramas les cuelgan collares, de perlas, ah, de amantes, sí. zafiros... Entonces... Es un árbol cualquiera, cualquier piltrafa, pero porque tiene cordadas esas cordadas. Me imagino. Joyas ¿Sabes por qué apunté a ese? Porque es uno de los países más caros del mundo. Entonces dije, pucha, creo que tiene sentido que tenga un árbol igual de caro que, que todo. Llevas dos, ¿ya? Ok, ¿Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos. Bueno, la 7. El villancico Noche de Paz fue compuesto en Austria. ¿Hace cuántos años? A, 78 años, B, 99 años, C, 102 años o D, 199. años. No tengo idea. Yo creo que voy a hacer un salvavigas. El conejo de Navidad. Que pasa el conejo de Navidad? <risa> Ay, qué lindo, el conejo de Navidad. ¿Y el conejo de Navidad me va a dar la, me va a dar la respuesta o me va a quitar algunas opciones, no? No, no, no, ¿no? no, Te va a dar la respuesta. Ah, me va a dar. Ay, qué bueno. Así, a ver, es buena onda es. a ver, conejo de Navidad, ¿cuál es la respuesta? Me dijo que ha sido hace 199 años ¡Yay! ¡Luki! ¡Luki! ¡Luki! ¡Luki! ¡No! oye, oye. Uy, no, ¡Le está dando besos! ¿Te levantaste solamente por eso? minas? <risa> Conejo Navidad amoroso Fue declarado, el en, en villancico, Fue declarado Patrimonio Cultural Intangible en 2011 mm, Por que la Canesco. Que nadie puede hacer nada contra lo que se paró no sé Fue un oh, yeah. Fácil no, no. Siguiente pregunta Ya ¿Quién de estos Famosos Comparte cumpleaños Con Jesus? A Isaac Newton B Louis Tomlinson De Los One Direction Ya yeah. C Ryan Seacrest O D Ricky Martin oh. Oh. Oh. Que no sé ¿Cómo voy a saber De memoria De esos personajes de Esos artistas ¿Por qué haces la agenda De que yo no la gente se me cabe, no he llegado hasta esa fecha todavía, ¿no? si no, no me acordaría. Fue por.. Ricky Martin. ¿Ah? No. Isaac Newton. No, no te diste cuenta, o sea, todos son de esta era, digamos. Isaac Newton fue hace 80.0 años. Bueno. Está de cumpleaños el 25 de diciembre, porque los demás están de cumpleaños el 24 de diciembre. Ah, ya, yeah, con trampa encima. Los tres Entonces, comparten cumpleaños. Dos, ah, ya. Yeah. Un, un pasito, tres, pasito para la un Ok, ya oficialmente estoy perdiendo. Creo. Ya, yeah, si tienes estas dos correctas, si le das a las dos, te doy el premio. ¿vale? Ok, tengo todavía un solo aviso. ¿eh? Pregunta: nueve. Los colores típicos de la Navidad son el rojo, verde y el dorado. Uh -huh. ¿Cuáles son sus significados? A. Verde siga, rojo pare, dorado acelera. B. Verde manzana confitada, rojo manzana roja confitada, dorado panetón. C. Verde renacimiento, rojo sangre de Cristo, dorado riqueza y realeza. O D. Verde árboles navi de Navidad, rojo amor, dorado estrella Estrella. No Fácil pues la sé. ¡Qué caramba! Esta es la, la, la última, última y ya si pierdes, ¿cómo está? <risa> que si yo pierdo, si yo gano tú vas a ser el, el castigo. Así fue. <risa> ya, ¿cuál de estos nombres no es usado para referirse a Santa Claus? Ya. A. Viejo Pascuero. Ya. B. Dead moros. Dead Moros. Ajá. Ya. C, sacredo, que significa saco rojo. O de colacho ¿Y qué es eso? Ah, no sé ¿En qué idioma está ahora? No? Ah, no sé Voy por la B ¿Dead Moroz? ¿No? ¡No! ¡No! ¡No! no. Ah, no. ¡No! ¡Dead Moroz es en ruso! ¡Uy! ¡No! ¡Es sí. mi salvavida! <risa> Perdí Sacredo fue mi invención No sé qué sería Sacredo Me inventé para decir saco rojo ¿Pero por qué no me dijiste que era ruso, pues? Ah, no sé, pues. Eso es hacer trampa. No eso es hacer trampa. Yo creo que tú también deberías hacer el castigo. Estoy lista para saber mi, mi castigo. Bueno. Tu castigo es... Ardol de tambores, por favor. Un rico carbón. Y vas a tener que comer. Un, un, no todo el carbón, pues, ¿no? Si no vas a... Es un pedacito de carbón. Un pedacito, hay pastillas de carbón ya, no es la gran cosa. Me vas a hacer comer esta cosa quemada. Bueno, yo me llevo un tazón lleno de chocolates. ¡Qué injustos! ¡Qué lindo! Mira, son. son este... No lo van a ver. No lo van a ver. Bueno, son. <risa> es un muñequito de nieve y, una, y un papá de Y unos colochos. Colachos. ¿Por qué? Porque si yo gané... Pero te vamos a hacer un closer. Ayúdeme, señor. Señor. ¿Por qué tengo que comer esto? Doctor. Doctor. Ya, ok. Voy a hacer... Pero miren esto, qué asco. No huele nada. Ay, ah, qué asco. Ok, ya voy a morder esa puntita, ya. ¿eh? No morir No tiene bichos, ¿no? No Qué rica galleta No sabía nada Voy a comer un poco más ¿eh? Plus twist Esto no es una tostada quemada Por si acaso Qué asco, Qué asco. Hasta Pepe sabe Qué asco Métale los dedos De, mayo. de verdad que es asqueroso, o sea, no sabía nada, pero siente las cositas. Ah, qué asco, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer eso? Pero digna, digna, ahora me metes un chocolate. Para cambiar el sabor, si quieres. Me ha gustado el juego, creo que deberíamos hacer esto más seguido. A mí también, porque gané. Ah, claro, ¿no? La próxima vez voy a hacer yo la mediadora y voy a hacer yo la ganadora, ¿qué tal? De la parte. ¿Sí? Uh -huh. ¿Te toco? Bueno, eso ha sido todo. Soy oficialmente una perdedora delante de mis seguidores, qué vergüenza. Qué vergüenza me has hecho pasar. Está rico el chocolate. Mira cómo me saca pica ahora no, todo. Come, come. Ya, pero, ya, pero después porque si no no voy a poder hablar. Espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse abajo en el canal. Síganlo a Trevor en Instagram, voy a poner acá. Si quieren nomás, si quieren. Voy a poner su cuenta de Instagram para que lo sigan. Y no se olviden de darle like, compartir, darle click a la campanita para que sepan cuando subido un nuevo video. Si te gustó el juego, escribe en los comentarios para ver si inventamos otro juego para otra ocasión o otro tipo de preguntas. De parte de nosotros les deseamos una feliz navidad. Que pasen con sus amigos, con su familia, con sus seres queridos. Nos vemos a la próxima chicos. Chao.